Minutos para explicarte esto Yo sé que es repentino que te hable de este hecho Que me enamoré de ti Aunque tú no lo supieras Y por tanto tiempo oculto este amor hoy se revela Como decirle el corazón que no hay prisa Pero el sentimiento es fuerte Porque ama tu sonrisa Y hoy me decidí a que por fin lo comprendieras Porque el día en que te vi Tu mirada tan coqueta Salió una plática y nos fuimos conociendo Y dentro de esos besos algo lindo fue creciendo Era el amor que nos tocaba Vaya las puertas en mi mente y corazón decía ella es la correcta lo que más quiero es nunca dejarte sola no te veo con un juego dime quieres ser mi novia si tú me aceptas lucharé hasta el final para que digan los demás esos dos van a durar. Verdad. No sé por dónde comenzar, solo sé que me gusta tu forma de pensar Y aunque tengo miedo de lo que pueda pasar Sin darme cuenta me empezaste a gustar Sé que me ves como amigo y espero no incomodarte con todo lo que ser La persona que te esperas, quiero verte y saber que soy yo lo que quisieras. Si supieras lo que siento cuando te voy a ver, quiero decirlo y me arrepiento Pero no esta vez vives en mis pensamientos, vas dentro de mi ser No sé cómo surgió esto, te amé sin querer Quiero caminar contigo y creer nuestra historia Quiero vivir para siempre muy dentro de tu Sé que hasta cierto punto la pregunta suena obvia No sé si tú quisieras ser mi novia Sé que todo esto puede sorprenderte Solo suena Misión MC, MC, MC Junto a Silence HP Records, Records. 2019 AANS está en el beat